Buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento a TVGAN, a nuestras redes sociales. Eh, hoy les traemos un tema muy importante, que es el tratamiento terapéutico de, pre de precisión en el síndrome de vaca caída. Y, y hoy nos acompaña el doctor Ricardo Mesa. Entonces, doctor, eh, muy buenas tardes y, y bienvenido a nuevamente a TVGAN. Gracias, Andrés. Eh, un gusto estar aquí. Eh, en, esta, en este espacio que, que retroalimenta y, y nos da esa, esa oportunidad de, de, de llegar a todos ustedes eh, vamos a, a mirar este, este tema de este tratamiento eh, de precisión como decimos acá en el síndrome de vaca caída eh, vamos a hacer un, un, un, una presentación muy, muy desde la práctica eh, muy poca letra, como, como hacemos casi siempre todas nuestras presentaciones, muy de, de como les digo, de, del día a día de, de, de campo nuestro. Eh, vamos, a, vamos a empezar eh, dando un contexto de uno de los productos que, eh, que tenemos en, en, en TQ con nuestra línea MK, eh, de, cómo se, de cómo se utiliza en, en la práctica, en qué, en qué momento se utiliza en varias... En varias eh, en varios momentos del día a día de la, de la ganadería y cerramos con, con eh, entrando allá lo que es la vaca caída y, y, y todo el síndrome de vaca caída eh, y cómo este producto complementa en ese tratamiento con, el, con, el, con nuestro calcio MK eh, algunas características o varias características de lo que es ese síndrome eh, puntualmente por eso por eso el tema de precisión eh, eh, sobre, sobre las características tanto que tienen nuestros productos como lo que debemos conocer de, de, esta, de esta patología. Entonces eh, empezamos, eh, quisiera eh, que, que miraran este producto que es Findol fin, que es son, son dos diapositivas de, de, de cuanto a las características del producto, como les digo es flunixin meglumine, eh, se puede usar en, en equinos, bovinos y porcinos, su acción es un antiinflamatorio, antipirético eh, y analgésico muy potente, es, es una de sus, de sus características. Aquí están, aquí están las presentaciones, les voy a poner aquí el puntero, para que, puntero láser para que nos ayude un, un poquito. Eh, esto es las características generales, vamos a eh, entrando un poquito, entrando un poco más en, en, en lo que hace. Como les digo, es, es un antiinflamatorio que le bloquea las prostaglandinas y otras respuestas celulares, eh, muy seguro, porque no, no, no podemos utilizarlo en, en animales preñados. Sin, sin ningún problema eh, baja la temperatura lo que es, es una ayuda importante en varias de estos, de estos momentos terapéuticos que bajen la temperatura problemas infecciosos por ejemplo bajar la temperatura en los animales con una combinación con un antibiótico es importante para que el animal empiece a comer eso es una, eso es una muy buena ayuda directamente a nivel hipotalánico a nivel encefálico es donde, donde actúa eh, tiene un, un poder analgésico muy bueno, muy interesante. Aquí, aquí hablamos que, que Findol eh, es un excelente analgésico. Esta combinación de antiinflamatorio, antipirético y analgésico le da esa, esa capacidad de, de contribuir a la terapia eh, en varias de las patologías que, que vamos a ver. Y es antiplaquetario que, que es importante, eh, sobre todo en eso. En, en, en, shock endotóxico eh, es importante para que para que el animal eh, recupere la eh, la dinámica a, a nivel a nivel sanguíneo eso vamos a entrar más más en detalle con, con, con este aspecto esta esta tips que, le, que les voy a dar eh, seguramente eh, muchos de ustedes conocen nuestra oxitetraciclina LA de 200 miligramos de, de MK y cómo al, al trabajarla en conjunto en, en, en las patologías que sean en, en procesos infecciosos de, de, de, mucho, eh, eh, de mucho espectro, o sea que podemos tener en varias, en varias patologías infecciosas podemos usar, esta combinación eh, genera una inhibición enzimática con, con FINDOL, es decir se aumenta en pocas palabras la disponibilidad de la oxitetraciclina a nivel del plasma eh, y a nivel de tejidos y eso contribuye a que eh, oxitetraciclina aumente ese, eh, lo, su acción eh, bacteriana para que la oxitetraciclina le da podemos trabajarla con una sola dosis eh, seis días contribuye mucho a, a a que los animales no se estresen al momento de, de hacer las aplicaciones, el hecho de, de que vaya además de esta acción que potencializa la acción de la oxitetraciclina, eh, la acción de Findol o el, el, el solo Findol eh, que baja la temperatura, desinflama eh, eh, y es analgésico, contribuye al bienestar del, de, del animal y como les decía hace un momento, eh, animales con fiebre por ejemplo que es tan importante, terneros, como vamos a ver algunos casos ahorita empiezan a comer lo antes posible que contribuye mucho a la recuperación vamos a, a, a mirar usos clínicos de Findol, como les digo eh, es, una, es un contexto para al final eh, en, en, la parte, en la parte final mirar, mirar este, este tema eh, del síndrome de vaca caída que estamos trabajando eh, un, un uso clínico importante es en, en, en mastitis eh, del findol y es, ustedes ven este, este es un tejido eh, sano de lo, que es, de lo que es glándula mamaria de, de histología, es una plaqueta donde vemos aquí el alveolo mamario eh, y estas celulitas, estos puntos que ustedes ven, ven aquí son, son las, eh, las, celula, las, glan, las células glandulares que son las que producen al final la leche. Este es un tejido sano. Pero veamos cuando hay, cuando hay inflamación, no cómo estos puntos eh, que se ven aquí en azul oscuro son lo que llamamos las células somáticas o leucocitos. como ese tejido que está, la mayoría de las mastitis son de, de origen infeccioso, la mayoría, otras traumáticas, pero de origen infeccioso, eh, llegan al sitio y se congestiona bastante. Es aquí donde la acción de Findol contribuye a que desinflame el tejido y, los, y el antibiótico que usemos ahí eh, vaya, vaya a, a tener una, una mejor difusión, fuera que disminuye las mismas células somáticas, que eso contribuye también a, a, que, a que tengamos una, una, una buena salud de URE, un buen tratamiento a nivel de la URE, que, que es lo que buscamos en un tratamiento de mastitis. Obviamente la mastitis buscamos que no haya tratamiento, sino que se prevenga a través de una buena rutina de ordeña, pero eso es otro, otro tema. Eh, ¿Por qué colocamos este letrero? Seguramente les llama la atención, es porque vamos a, a, a mostrar casos clínicos, hay algunas fotos y videos que son eh, eh, fuertes para algunas personas, por eso hacemos esta, esta aclaración, no queremos incomodar a nadie, pero estamos hablando de tratamientos médicos eh, siempre pensando en, en el bienestar de los animales pero pero queremos eh, entrar en detalle para mostrarles que nuestros productos eh, actúan en campo y cómo los utilizamos no no es no es nada que hagamos eh, que no sea práctico por eso, eso eso es lo que queremos compartir con ustedes eh, y por eso el letrero eh, para, para algunas de las patologías que, que van a ver de aquí en adelante hablando, hablando de, de mastitis recordemos que siempre que hay mastitis sea subclínica o clínica eh, hay dolor no a la vaca a la vaca a la vaca le duele acuérdense también que el, el, el umbral de dolor el nivel de dolor de la vaca es, eh, la vaca en pocas palabras es alto el del umbral de dolor o sea que ella aguanta bastante eh, no es como los equinos por ejemplo que ellos son más sensibles a, a los traumatismos o a las inflamaciones la vaca aguanta más para ponerlo en esos términos, pero la mastitis clínica o subclínica siempre genera dolor. Por eso, Findol en este tipo de, de tratamientos nos lo, va a favorecer eh, la recuperación rápida de la vaca que empieza a comer y que aumenta la producción de leche, que es lo que buscamos. Siempre en la mastitis, la que se ve y la que no se ve, o sea, la subclínica y la clínica, van a producir disminución en la producción que, eh, de leche. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eh, en fin. Eh, el ainozaines, como Findol, que es unicimia glumina, va a bajar las células somáticas, las que les mostraba ahorita que estaban ahí, esas células blancas que llegan a, aquí a la glándula. Este, lo que veíamos en la diapositiva anterior era por dentro de la glándula, esto es por fuera de la glándula. Supongamos que es este pedazo de aquí. Está lleno de estas células eh, blancas que van a llegar a ser el tejido de reparación, pero exacerban el, el, el, el problema en un momento dado, por eso hacer un antiinflamatorio o utilizar un antiinflamatorio como FINDOL nos va, nos va a ayudar a que la cura sea eh, más rápida y va a favorecer la difusión del antibiótico que, que se esté usando. Eso es otro tipo de mastitis, esto es una mastitis. Eh, donde el, el acceso de por el lado incluso era tan grande que tocó eh, eh, eh, toca, eh, hacer costura esto es para que repasemos el tema de la mastitis eh, subclínica, si ustedes recuerdan la mastitis subclínica es la que no se ve eh, y cuando tomamos la muestra la muestra de leche en cada uno de los pozuelos, en estas raquetas para, para hacer lo que conocemos como el California Mastitis Test que es para determinar qué cuartos están afectados, cuartos están inflamados, la leche digamos es blanca, parece normal, pero al momento de, de colocar el reactivo podemos ver el reactivo de California, podemos ver que eh, se forman, donde tenemos, hay una inflamación importante, se forman estos grumos. ¿Por qué se dan esos grumos? Porque el reactivo va a reaccionar con los, la, las células somáticas o los locositos que estén ahí, o sea, a mayor cantidad de células somáticas mayor será la reacción, si ustedes ven eh, este posuelo es diferente a este, aquí hay una reacción importante, o sea que hay una inflamación importante, es que pensamos de pronto que la, que, la, que la mastitis subclínica no hay inflamación, hay una inflamación muy importante, tan es así es que es más preocupante una mastitis subclínica que una clínica porque la clínica la vemos, la subclínica no la vemos. Y podemos llegar incluso, o se puede llegar incluso a que las vacas pedan dos pezones y ahí es donde tenemos las vacas tres tetas, dos tetas o con un solo pezón. ¿no? Entonces, eh, tengámoslo en cuenta eh, y incorporemos, incorporemos e incorporemos, perdón, eh, eh, Findol en este tipo de tratamientos. Aquí lo mismo, la reacción es un poco menor acá si lo comparamos con estas. O esta es menor que esta, que ¿ok? hay mayor información que en esta, que en esta que en esa foto para que lo tengamos eh, en cuenta hablando de otra patología de diarrea, diarrea neonatal, es, fíjense ustedes esta, esta foto, esto es en Antioquia eh, aquí hay un problema de diarrea ¿no? aquí FINDOL también nos, nos contribuye a, a la mejoría a la recuperación de estas terneras porque desinflama el intestino baja la temperatura y aumenta el apetito porque hay Puede haber eh, aumento de la temperatura y contribuye, es, es coayudante en, en, en los procesos que son de toxemia. Acuérdense también que la diarrea neonatal también es un síndrome, ¿no? Es, es varios los microorganismos que pueden generar, a, generar acá y algunos de esos microorganismos, y uno muy importante, la, la Echerichia coli, ¿no? Que puede producir diarrea, pero también puede producir eh, liberación de toxinas, eh, con síntomas nerviosos, ahorita vemos alguna, alguna, eh, un video donde podemos ver eso, o eh, eh, producir trastornos respiratorios, también se puede afectar el sistema eh, respiratorio con una endotoxemia o con algunos de, de los microorganismos que están aquí. Entonces, por eso, eh, incorporar en este tratamiento nos, nos va a ayudar. Como les digo, en el estado de endo, endotoxemia la mayoría de las veces de estas endotoxemias en, en bovinos jóvenes es causado por, eh, por el microorganismo entra por el ombligo, un ombligo mal curado y puede llevarnos a, a generar estos, estos inconvenientes. Eh, ¿Qué, ¿Qué va a hacer Findol? Ya les corro este video. Mejora el estado hemodinámico, aumenta la presión, la presión arterial y aumenta el, super, el porcentaje de supervivencia. Aquí vemos cómo este ternero literalmente está, está ahogado. Me va a tocar colocar la flechita acá para que para que podamos correr el video. Eh, entonces, miren, miren ustedes cómo está respirando este animal con con la boca abierta, aquí hay una, una clara endotoxemia, difícilmente estos animales se recuperan, pero incorporen en, en el tratamiento de, de estos casos, Findol, con, con, incluso con, eh, con la terapia que ustedes acostumbren desde el punto de vista eh, antibiótico, que algunos no... no, no no piensan que, que un producto como Findol pueda potencializar la acción de los antibióticos, así como les dije con la oxitetraciclina, que, que hace literalmente con ese producto en particular, lo potencializa y hay una mayor disponibilidad. Aquí hay, aquí hay un, un, eh, un caso similar ¿no? de, de neumonía, eh, donde hay endotoxemia, Fíjense los animalitos está, pulmones congestionados, y seguramente ustedes tienen experiencia algunos en este, en este tema o han encontrado casos de este tipo curarlos o, o trabajarlos es, es difícil en, otro, en otra patología donde podemos trabajar eh, Findol es en el, en el caso de las, de las cojeras en este invierno en el, que, en el que estamos se presentan bastantes cojeras también con el antibiótico eh, aplica el antibiótico se hace, hay que hay que examinar la pezuña, a ver qué, qué tiene, ¿no? no solamente aplicar el antibiótico y aplicar Findol, eh, sino ve, mirar qué, qué aspectos hay, eh, qué, qué está afectando eh, la pezuña, pero generalmente si es por Fusobacterium necroforum, eh, un producto como la supramicina, por ejemplo, inyectada más, más Findol, nos va a contribuir a que se cure rápidamente, pero acuérdense ustedes de hacer de hacer esa revisión de pezuñas, el corte de pezuñas, eh, porque no solamente es, está la vaca coja, poner el antibiótico y el findol, eh, sino hay que revisar qué es lo que tiene que tienen los animales. Siempre en problemas respiratorios eh, eh, es una muy buena opción utilizar este producto porque les va a contribuir a la recuperación. A la recuperación del animal. Parece que este, este tema respiratorio eh, o el síndrome respiratorio bovino no da solamente en clima frío o trópico alto, también da en trópico bajo, trópico medio, en cualquier eh, piso térmico que tengamos en Colombia puede dar este, este, este síndrome. Esto, por ejemplo, es cerca de eh, arboletes eh, y es, es, es trópico bajo. Fíjense, fin, ustedes están moqueando y. y los terneros y eso es una es una infección que se que está estos microorganismos el que sea que esté aquí eh, pastreela por ejemplo eh, haemophilus humus, o los mismos virus que conforman el síndrome respiratorio, como el virus del IBERES, y si recuerdan, no solamente es de temas reproductivos, sino, sino también del síndrome respiratorio, el virus de la diarrea viral bovina, que eran virus de la diarrea viral bovina el síndrome respiratorio, sí, el virus de la diarrea viral bovina aquí, el virus el respiratorio bovino, en fin. Eh, eh, obviamente, en la terapia que se escoja, eh, pueden, pueden trabajar eh, fin, Acuérdense que contra los virus lo que hay que hacer es prevención con vacunación, ¿no? No tenemos una, una, una terapia. Para bacterias, sí, antibióticos eh, lo podemos utilizar. En las cirugías en general, aquí hay algunas eh, fotografías un eh, poco fuertes de, de, de la cirugía, pero quiero mostrarles cómo Findol eh, va a contribuir a que los animales se restablezcan más rápido. Un ejemplo de, de, de una de las cirugías que más se hace en trópico bajo en, en ganaderías, donde se utilizan todos los calentadores, es la desviación de pene. Esa cirugía la hacíamos antes mucho, ahora muy poco, porque está más y poco no, la hemos dejado usar, pero sin embargo a algunos colegas todavía les gusta eh, o, la, o la prefieren más bien hacerla y ahorita les muestro la alternativa de esta, de esta cirugía. pero en este tipo de cirugías traumáticas, el otro cirugía traumática que se hace mucho es la nucleación. no, no traje esa cirugía porque no era, creo que ya era, era, era, era mucha, eh, ese ejemplo no, no, no lo requeríamos aquí. Eh, en la nucleación, por ejemplo, también se, se hace eh, cuando hay car carcinoma, tercer párpado que se invade todo el ojo, hay que extraer el ojo y es una cirugía traumática donde Findol nos puede ayudar. Se las explico un poco para los que no la recuerdan, este es el pene de todo, digamos en su, en su posición normal, lo que se hace acá es eh, disertar, disercar el, el pene, liberarlo aquí, todo, todo el pene con su mucosa y se, eh, se quita la fase de acá, se mete por debajo, se introduce por debajo de la piel, se hace aquí una ventana redonda acá, y se va a fijar el pene en esta ventana, cosa que el pene quede de lado y el animal no pueda eh, montar los animales. Aquí, eh, el preciso momento donde estamos eh, retirando el pene del prepucio, se está liberando la fascia para eh, introducir el pene por debajo y eh, fijarlo acá con sutura. Aquí ya está listo el, el torete que se utiliza para, para calentador. Aquí Findol en, en la recuperación de este animal nos va a ayudar bastante. Sin embargo, hoy en día eh, hacemos una cirugía que es mucho me menos cruenta, más rápida, pero findola aquí también nos ayuda a la recuperación de los animales. Voy a empezar aquí por el final para que la entiendan un poco, para los que no la han, no la han utilizado, es, aquí está aquí está el pene, el, el prepucio, fíjense que aquí, aquí está la herida, lo que se va a hacer es, vamos a tomar el glande del pene y lo vamos a fijar aquí en este, en este sitio, o sea, el, el pene llegaba hasta acá, el glande del pene lo vamos a fijar acá, para que fijado a los músculos abdominales no pueda salir eh, y no pueda al momento de la erección eh, copular la hembra. Miremos, miremos eh, más en detalle acá. Si ustedes ven aquí ya, ya, ya sacamos el glande del pene, eh, aquí lo que estoy mostrando es que lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es hacer una laceración arriba en la parte dorsal del, del pene para eh, generar herida y luego literalmente se fije o se pegue, como quieran llamarlo, se fije a la cavidad, al, a los músculos abdominales con ayudado con una sutura en U que es muy fuerte eh, y va a impedir que el, que el, que el pene eh, salga y, y pueda copular a, a la hembra. Aquí estábamos haciendo ya la la sutura no, que es una sutura muy fácil, muy sencilla pero es bastante fuerte para los que eh, la quieren hacer es, es bastante fuerte y muy difícilmente se va a rasgar hay que coger bien el músculo y obviamente penetrar eh, eh, eh, que no quede que no vaya a, a romperse pues, el, el, el tejido para que, para que no, no vaya a salir el pene y aquí ya vemos eh, Cómo, cómo quedó, ¿sí? Eh, Como en bueno, ustedes, más rápida, menos traumática, pero igual hay inflamación y, y findol acá nos va a ayudar bastante. Otro muy importante eh, eh, campo de acción para ponerlo en esos términos de, de findol es en el cólico equino. Eh, mira, aquí este animal, está sudando, tiene, este cólico es, es a nivel de, eh, renal, eh, el animal no puede, va no bien de vejiga, no renal, sino de, de vejiga, no puede orinar. Es muy común, aquí hay que poner diurético, pero hay que calmarle el dolor a los animales. Aquí ya, ya, ya vemos que, que puede orinar. Eh, siempre en el cólico quino eh, podemos usar findol, va a tranquilizar al animal, no lo va a curar. ¿sí? No lo va a curar, tenemos que mirar que, que, cuál, es, cuál es el origen del cólico, ¿no? hay diferentes causas, eh, eh, se puede llenar de gas, eh, en fin, el tratamiento del cólico es, es otro tema, aquí lo que estamos eh, trabajando es calmando el dolor al caballo, que es muy importante para que el veterinario pueda trabajar y además que el animal no se haga, no se haga daño, recuerden que en el ganado también se presentan, se presentan eh, cólicos. Bueno. Vamos a vamos a entrar entonces eh, eh, con este contexto que acabamos de hacer de Findol, que es, que es un, eh, una terapia que podemos utilizar un producto que podemos incorporar en el síndrome de vaca caída por sus características en, eh, eh, del Findol. Lo vamos, a, lo vamos a trabajar conjuntamente con el calcio MK en el en el tratamiento de la vaca caída. Aquí eh, eh, les voy a, a mostrar eh, la composición del calcio MK que es una composición con una fórmula estratégicamente eh, hecha con una composición adecuada como, como vamos a ver tiene gluconato de calcio tiene fósforo tiene magnesio y, y tiene destroz de en las proporciones que son acordémonos ustedes que, que, que estamos hablando de minerales que van a intervenir en uno de los órganos más importantes que, que, que tiene el organismo, que, que es el corazón. ¿no? El calcio eh, produce eh, al momento de entrar a la circulación y llegar al corazón va a producir tunicida eh, taquicardia ¿sí? y el magnesio al contrario va a producir bradicardia. Ese balance entre estas sales de calcio y de magnesio es muy importante, por eso este Calcio de MK es una, una fórmula muy bien hecha para ponerlo en esos, en esos términos. Es de, la presentación es de 500 ml y eh, la aplicación es eh, endovenosa. Generalmente la, se, se utiliza en, en procesos de hipocalcemia, hipomagnesemia o deficiencias de fósforo también, también se, puede, se, puede, se puede usar. Esto es lo que les decía de las sales de calcio al momento de, de, de ver la composición de los diferentes productos. Ustedes dicen, no, mira, es que este producto es mejor porque tiene, eh, eh, hablando de fósforo, tiene 40.9 y el otro producto tiene 27.2, entonces este porque tiene más es mejor que este que tiene menos. No. Las sales de calcio están hechas de acuerdo, de acuerdo a, a la composición, de acuerdo a las sales que tiene cada uno de los productos, verbi y el calcio MK está hecho con las concentraciones que son ideales para esa combinación que generamos nosotros en este producto. Por eso... Uno a uno ustedes no debieran, o, no, o digamos, no es que no debieran, no, no debe ser que comparen eh, cuál tiene más calcio, cuál tiene más fósforo, cuál tiene más magnesio. Hay que ver el componente, hay que ver toda la fórmula eh, de una manera eh, combinada y por eso, por eso lo importante de, de, esta, de esta formulación. Entonces, la fórmula de calcio me es eficiente, eficaz y segura. También, no sé si las ha pasado. Con aplicaciones de calcio hemos podido o han visto de pronto que se pueden presentar accidentes como que se presente por ejemplo la fibrilación, fibrilación cardíaca. El corazón empiece a moverse de una manera importante y eh, generar paro y la mortalidad digamos que es relativamente frecuente eh, aplicando estos, estos productos de calcio en los animales. Por eso, hablamos que el calcio me es eficiente si tiene una concentración adecuada de los ingredientes para generar los resultados adecuados por eso resaltamos esto, eficaz porque contiene eh, las fuentes de fósforo, magnesio y calcio que necesita la lavaca en un momento dado, puede que necesite más o menos de alguno, pero estas deben estar en una, en una composición adecuada de cada uno de estos, de estos minerales en esta formulación y segura porque, eh, repito, la relación eh, de los minerales debe ser, debe ser balanceada. Queríamos hacer eh, eh, énfasis en, este, en, esta, en esta parte. Vamos a hablar de las, de las enfermedades metabólicas eh, para, para introducir a, a este tema de la, de la vaca caída. Recordemos entonces que los pilares del sistema productivo ten, son nutrición genética y salud animal ahí es ahí donde están los pilares productivos si falta esto en alguno de estos pues vamos a tener inconvenientes desde el punto de vista productivo en cualquiera que sea la explotación y, eh, pero obviamente en, en ganado en lechería eh, vamos a tener inconvenientes desde el punto de vista productivo los sistemas que se afectan en las, es, eh, en las enfermedades metabólicas como es la hipocalcemia la hipomagnesemia entre otras ahorita las las vamos a listar. Eh, se afectan varios sistemas. Al inicio recordemos que estas enfermedades metabólicas eh, que les estoy hablando, como hipocalcemia y panesemia, eh, pueden ser, presentarse de manera subclínica o clínica. Se afectan varios sistemas. Está el sistema locomotor, obviamente, eh, Vemos que las vacas se caen, por ejemplo, o generan o empiezan a, a caminar y tienen temblores. También es característico cuando están paradas. Se va a afectar el sistema mamario. Se puede afectar el sistema digestivo. Obviamente el sistema reproductivo también. El sistema nervioso. Eh, vamos a ver algún video sobre esto. Y todo esto junto eh, o, o alguno de estos únicamente pueden presentar una, una baja. En la, en la producción para que para lo que tengamos, lo, lo tengamos en cuenta. Siempre que hay un trastorno metabólico, se va a afectar la, la producción de una u otra manera. ¿Cuáles son estas enfermedades metabólicas? Se las listo, entre otras está Estamos la cetosis y el hígado graso, que lleguen vacas eh, gordas, por ejemplo, a, al momento del parto, puede generar este, este tipo de patología. ¿Dónde vamos a concentrarnos? En esta, en fiebre de leche y tetania de los pastos, es aquí donde nos vamos a, a concentrar nosotros. Sin embargo, hay otras, perdón, hay otras enfermedades metabólicas como acidosis ruminal, el mismo desplazamiento de la bombacio, retención de placenta, edema de la ubre, meteorismo, eh, que debemos considerarlas eh, como enfermedades metabólicas. Repasando un poco... Eh, las condiciones cor eh, corporales típicas de, de la vaca durante el ciclo, eh, la vaca de leche, puede también ser algo en la vaca de carne, incluso al final, al final cuando está eh, el animal próximo a destetar, o tener vacas con una condición 2 o a veces menos en, en, trópico, en trópico bajo. Eh, en, esta, en esta condición ya puede ser una vaca que, que lleve más de 60 o 70 días posparto, dependiendo la, de la nutrición. Algunas vacas alcanzan el, la, la, la, la calificación 2 eh, muy rápido, ¿no? Sobre todo vacas de, de alta producción. Eh, si, no sé ya, si ustedes han manejado este, esta, esta clasificación que va desde 1 a 5, donde uno es muy flaco, 5 es gordo, ¿no? Hablando de los animales. Entonces, eh, una... Vaca después de 40 días postparto puede estar en 2.5 con una, con una muy buena condición y esperamos que una vaca al momento eh, del secado eh, esté en 3.75 o 4, que sería una condición ideal en lo que es preparto. Esto es lo que quisiera que recordáramos las, las etapas que comprenden el ciclo productivo de la vaca de lechera. Está el periodo seco que, que dura 60 60 días y este periodo de transición que es muy importante desde el punto de vista productivo desde el punto de vista nutricional eh, vemos como eh, cuando hay fallas aquí se nos pueden presentar estas, estas dos enfermedades o hipocalcemia o hipomagnesemia las vacas se pueden caer en el preparto o se pueden caer en el posparto ¿no? tengámoslo en cuenta es muy importante la nutrición acá y cómo podemos cómo podemos prevenirlo. Les doy, les doy un ejemplo, si, si yo estoy teniendo oh, casos repetidos de vacas que están cayendo aquí en el, en el posparto, por ejemplo eh, empiezo a analizar qué está pasando en el preparto es probable, que es una muy común eh, que estemos en, eh, suplementando suplementando calcio aquí en el preparto eh, digamos que que pensaría desde el punto de vista lógico que si se me están cayendo por, por deficiencia de calcio en el posparto yo podría ponerle calcio a las vacas en el preparto para que las vacas no se caigan una vez paran. eso es lo que genera al contrario si yo, si yo eh, hablando pues literalmente si tengo una vaca eh, en el preparto le pongo un frasco de calcio eh, cada tercer día endovenoso eh, para que no se vaya a caer, Les lo pongo dos, dos, dos, dos frascos, uno cada tercer día y la dejo ahí para que no se me vaya a caer. Lo que estoy haciendo en ese momento es aumentando la posibilidad de que el animal se caiga. ¿Por qué? Porque le estoy suministrando calcio a, a la vaca en este momento, donde debería estar trabajando un sistema que es el sistema de la palatormona, es decir, que ella empieza, ese sistema lo que va a empezar es a extraer calcio de los huesos para que en el momento de mayor necesidad de calcio que es en el posparto la vaca tenga una buena, una buena cantidad de calcio y pueda responder a las necesidades que está, que está pidiendo el cuerpo los músculos, por eso el calcio es muy importante en el funcionamiento muscular por eso una vaca con hipocalcemia eh, se va al piso ¿No? se va a una hipocalcemia alta, se, se va a ir al pinzo porque necesita el calcio para, para su funcionamiento. O algo también muy común es que se le den sales, concentraciones de sales de calcio en la sal, en el preparto, eh, antes, la, antes a las vacas en este, en este momento y seguramente después del parto o incluso antes del parto se empiecen a caer las vacas eh, por, por hipocalcemia. ¿Qué sal se, se debe dar acá? En este momento, sales aniónicas. O si no tienen manera de colocar sales aniónicas con muy bajos niveles de una de concentraciones de calcio fósforo. Muy bajitos los niveles en, en las vacas en el preparto. Las sales aniónicas lo que hacen es estimular ese sistema para la hormona para que las vacas eh, no se caigan. Tengan eso en cuenta. Eh, otra vez, otro aspecto importante, esto es un tema largo pero estoy... Eh, Resumiendo eh, por, por tema de tiempo, eh, muy importante es que las vacas tampoco se engorden mucho en el periodo seco. También las vacas que, que tienen periodos secos muy largos, sobre todo esas vacas que, que no se pueden preñar, eh, digamos, a los 90 días, sino... 120 días, 150, 180 días que ya mucho tiempo dando leche es probable que se sequen con unas preñezes de 4 o 5 meses eso nos da entre 2 o 3 meses más de periodo seco y ese tipo de animales se engordan mucho ¿no? entonces en la medida que se pueda hay que tratar que los animales no tengan 60 días eh, o no tengan periodos secos tan largos porque tienden a engordarse y, vamos a, y van a tener inconvenientes como hígado graso, que es otro eh, efecto metabólico que puede, presentar, que puede presentar la vaca. Para que tengamos en cuenta, eh, en los días eh, antes del, del parto, eh, la cantidad de materia seca en la vaca empieza a descender 21, 14, 7 días antes del parto, eh, porque la, la capacidad del rumen de, de los animales preñados disminuye, ¿no? Acuérdense o que el ternero ocupa mucha de esa capacidad. Eh, por más comida que le demos a la vaca, la vaca no tiene cómo, cómo eh, incorporarlo porque la capacidad del rumen se reduce. Entonces la capacidad de materia seca eh, que tiene la vaca disminuye y eso puede agravar los... Eh, los cuadros nutricionales del animal, por eso después del parto es tan importante que se le dé una muy buena nutrición, una nutrición eh, eh, muy eficiente porque la vaca va a ir recuperando su capacidad eh, de, de almacenamiento en el rumen en la medida que el rumen se va recuperando después del, del parto para que lo tengamos en cuenta vacas eh, de baja condición corporal como esta es, difícilmente se, se preñan porque la mayoría de veces tienen ovarios como este, pequeños, estáticos, y no, vamos, no van a poderse preñar, que es muy común en la vaca de leche en los primeros días posparto, que es cuando los tenemos que preñar, como vamos a, a ver ahora. Eh, una vaca con, con una condición como esta, que es una vaca que puede estar ya preñada, una vaca que, que puede estar en periodo seco, con un cuerpo lúteo, de, de, de productora que está produciendo progesterona eh, es, este, puede tener este tipo, este tipo de ovarios o una buena vaca con una condición corporal 2, 6, 2, 7 también puede estar ciclando y la podemos, y la podemos trabajar desde el punto de vista eh, reproductivo, pero digamos que la vaca en la medida que tenga eh, mejor condición corporal mayor será el, la probabilidad que quede, que quede gestante solo un tema ahí para que recuerden ustedes con las vacas de leche es que las vacas de leche pueden que tengan una condición corporal 2.5 como la que estábamos viendo aquí, qué pena que me devuelva 2.5 acá no quiere decir que una vaca de estas no pueda tener los ovarios que estén ciclando que tengan unos buenos ovarios no, no esperemos que una vaca produciendo 30 o 35 litros de leche esté en una condición como esta Entonces, no, son muy poquitas las que pueden alcanzar eso pero si tiene una buena nutrición ¿Sí? Tienen un buen cuidado, podemos tener una vaca con esta condición corporal o con esta condición corporal con ovarios como, como estos, como este que está acá. ¿no? Ténganlo en cuenta que, que a veces vemos esas vacas, eh, por eso hay que examinarlas y mirar qué es lo que ocurre con ellas para, para trabajarlas desde el punto de vista reproductivo. Esto es lo mismo que les acabo de decir, el, eh, eh, muy iniciando la lactancia las, las vacas, sobre todo la vaca de leche pierde condición corporal ya, ya lo miramos eh, aquí es un momento crítico porque la vaca está aumentando su producción de leche ¿no? pero el consumo de materia seca todavía no se ha recuperado que es esta montañita o esta gráfica que tenemos aquí atrás, no se ha recuperado miren todo este tiempo que la vaca perdón, que la vaca eh, no tiene la suficiente comida pues para, para poder para poder responder desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Es, es, es un momento crítico, por eso la eficiencia aquí es muy importante y si tenemos un, un, un problema de hipocalcemia o hipomagnesemia, tener un tratamiento adecuado como, como la combinación de calcio MK con findol es muy importante para que las vacas se recuperen lo antes, lo antes posible. Solo para, para que recordemos, el ciclo el productivo y reproductivo de la vaca eh, debemos recordar que para producir leche o para producir carne necesitamos que las vacas eh, estén preñadas y tengan un ternero año eh, el, el parto de una vaca de, debe darnos una vaca de, debe darnos, eh, una, una vaca de donados, perdón un ternero año en los 365 días, pero de esos 365 días, 280 días se nos lleva a la gestación y eso, y eso no es no es negociable. Esa, esa, esa parte eh, hay que, hay que considerar Descontando eso, únicamente, seguramente ustedes ya han visto este, este tipo de cuadros, solamente tenemos 85 días para preñar la vaca, pero de esos 85, 50 días, se nos van en la recuperación del útero, en la que vuelva a trabajar el sistema endocrino. Aquí pueden ocurrir... Eh, problemas de hipocalcemia y hipomagnesemia, como los que estamos hablando, que pueden afectar entonces para el, el, el, la fisiología de la vaca y que la vaca no quede, y no quede preñada. Tenemos entonces literalmente 35 días para preñar las vacas. En la medida que este tiempo se alargue, que no preñemos las vacas entre, entre 50 y 85 días, sino que las preñemos suponiendo eh, 180 días después del parto pues no estamos teniendo un ternero cada 360 días sino cada 460 cada 480 o cada dos años como ocurre generalmente tengamos esto en cuenta porque esto, es, esto en realidad es, un, es eh, se, se empieza a dejar de ganar dinero en la medida que las vacas aumenten los días los días abiertos eso quería que lo recordamos cómo, cómo pre prevenir esas enfermedades metabólicas de las que estamos hablando eh, de hipocalcemia y hipomagnesemia muy importante la condición corporal al final de la lactación como les he ido eh, diciendo evitar periodos prolongados largos eh, de, de, de vacas secas periodos secos largos es, es importante eh, como les decía las, las vacas re, reducen la ingesta por eso eh, es fundamental la nutrición de las vacas no esperemos, a pesar de que calcio MK es muy bueno que, que a punta de, de estarle colocando calcio a las vacas, podemos en un momento dado recuperarlas desde el punto de vista metabólico de, de, o, o de, un aporte de calcio eh, a, a punta de, de, de aplicaciones de, de, de frascos de calcio eso no, no, no es viable debemos prevenirlo y ¿no? eh, Después del parto es importante la ingesta de energía, por eso es que algunas ganaderías ya utilizan glicerol hace mucho tiempo, hablando de energía. Eh, se deben suministrar carbohidratos eh, en, en, en cantidades importantes, no fibrosos, pero sí deben tener fibra. ¿vale? Vamos a hablar de las características de la hipocalcemia y con unos datos eh, clínicos para que ustedes tengan una mayor referencia en el momento que se les, que se les presente. Podemos tener o hipocalcemia o hipomagnesemia eh, en, esta, en, en, estos, en estos casos. Eh, pueden ustedes encontrar, les voy a resumir esta letra que está acá, podemos encontrar eh, vacas que estén... Temblando en el potrero, ustedes ven la vaca temblando, vemos que la vaca está recién parida, está temblando o camina, o camina con, con dificultad. Esa vaca puede estar teniendo una, una, una hipocalcemia. Ahí podemos, por ejemplo, colocar un, un frasco de calcio, nos va a ayudar bastante a que se recupere y se recupera eh, bastante bien. O podemos encontrar síntomas con que la vaca se cae y se queda como dormida y no, y no se. No, no se incorpora como vamos a ver eh, ahorita, ¿no? Hay distintas manifestaciones clínicas que se las voy a ir nombrando en la medida que vamos trabajando. Eh, la etiología no es muy clara en el sentido que es un síndrome. Puede ser una combinación de hipocalcemia, con, o sea, bajos niveles de calcio con bajos niveles de magnesio. O podemos estar hablando de una cetosis donde hay una deficiencia de energía importante, pero eh, eh, con una sintomatología diferente que es una sintomatología nerviosa como, como vamos a ver pero eh, digamos que la gran mayoría de, de estas enfermedades metabólicas tienen que ver con deficiencias de calcio o deficiencias de magnesio ¿no? son las que con mayor frecuencia se presentan en la vaca de leche y por eso tener a la mano para el tratamiento calcio MK con findol es, es, es importante, porque el findol y aquí me voy a adelantar un poco Acuérdense ustedes que las vacas cuando está caída eh, dura mucho tiempo sobre eh, acostada sobre sus miembros y eso genera inflamación, inflamación de los, de, de los músculos. Entonces, eh, contribuir a que la, a que la vaca se recupere, se recupere, ya no estamos hablando, estamos sumando una hipocalcemia para tener ese ejemplo, o sea, bajos niveles de calcio con un trastorno muscular. Por eso debemos contribuir a esa terapia aplicando Findol para que la vaca se incorpore. Eso va a ser una, una, una simbiosis importante para el tratamiento de la vaca. En algún momento podemos tirar corticoides, sobre todo cuando estemos hablando de, de, de vacas que, que estén presentando eh, problemas de energía, como es el caso de, de la cetosis. Una recomendación cuando tengamos la terapia, cuando se esté eh, haciendo la terapia la, del, de la vaca, aplicándole vía endovenosa, es que sea lenta y ojalá tibia, ¿no? y sobre todo en clima frío, para que no haya ese shock térmico eh, al momento un, un líquido frío que le esté entrando eh, a la vaca. Y lenta, es decir, lenta es que miremos la, la gota ¿sí? y no a chorro porque, eh, como decíamos ahorita, el calcio puede contribuir a que se genere una fibrosis y tener un accidente y la vaca puede tener una, un inconveniente cardíaco y morir. Eh, hablando de hipomagnesemia, veamos unas, unas características de la deficiencia de magnesio. Eh, se, se, se genera, también es llamada eh, tetania de los pastos o tetania del, eh, del transporte o hipomagnesemia. Se da obviamente por deficiencia de, de magnesio y se presenta en vacas de alta producción y puede presentarse en cualquier estado de la vida reproductiva de la vaca, obviamente muy más cercano al parto en el preparto o en el posparto. Hay condiciones que pueden favorecer la deficiencia eh, de magnesio en el, en el suelo, es como por ejemplo eh, la presencia de reigras jóvenes pueden llevar a que se genere esa, esa hipomagnesemia. Eh, por eso mezclar regras con trébol podría contribuir a que eh, se supiera esa, esa deficiencia de magnesio que se da en ese regras joven que, que es tan apetecido y subir los niveles de magnesio o cuando se, su, se hacen abonos con no, nitrogenados pollinasa, por ejemplo la misma uria eh, o gallinasa que a veces se da pueden bajar los niveles de magnesio y presentarse eh, las, las, vacas, las vacas caídas o cuando se aplica grandes cantidades de proteína a los animales, pueden también, en la dieta, pueden contribuir a que se presente hipomagnesemia. discúlpenme que vaya así rápido, pero eh, el, tiempo, el tiempo es importante. Eh, el diagnóstico, también, también lo resumo, una, un, una forma de, de, de mirar una, una vaca con hipomagnesemia clásica es cuando se tetanizan los músculos de la cara, la, la vaca presenta como los ojos exorbitados, como, como si tuviera síndrome, eh, síntomas nerviosos, se eh, ve como, como, eh, como si los, los ojos se fueran a salir. Eso, es, eso, es, eh, eso se da mucho en, en la vaca con, con una hipomagnesemia clásica. Eh, o encuentran ustedes, antes de que la vaca se, se, se caiga, las patas cruzadas en X en los potreros eh, de las vacas eh, próximos a parir o después del parto también es un, una, una sintoma de clínica que, que, deben, que deben trabajar. Aquí, calcio meca nos funciona, nos funciona muy, muy bien. Resumiendo esto, es que una vez va evolucionando el cuadro de hipopagnesemia, empieza con esa tetania y como que la vaca está toda nerviosa y se ve como como congestionada después de un tiempo que si la vaca no se, no, se, no se trata va a cambiar la sintomatología, entonces van a dejar de, de generarse esas tetáneas a nivel de los músculos de la cara y ojos exorbitantes a empezar a entrar en una somnolencia va a haber eh, obviamente salivación, rechinamiento de los dientes, siempre va a haber deficiencias minerales, cualquiera que sea la causa, y la vaca va entrando lentamente, se va a dormir, eh, como durmiendo, y entra en coma, y la muerte es importante, eh, la muerte se da, seguramente, la muerte siempre es importante, siempre se puede presentar la, la muerte los, en esos animales que están entrando literalmente en coma. En, el, en, el, en la manifestación clínica, que la vaca está como como eh, alterada nerviosa, en algunos momentos tendríamos siempre y cuando la vaca esté parada que aplicar un tranquilizante ¿no? porque la vaca se puede hacer daño eh, se puede hacer daño algo parecido a lo que pasa eh, eh, cuando las vacas tienen intoxicación con plomo sí, que tienden a, a caminar, a, a correr a, aquí la, la vaca se puede golpear es mejor tranquilizarla tranquilizarla con con un tranquilizante tipo silacina, eh, muy poquita dosis, una vaca de 700 kilos se le colocan 0.25, 0.5 centímetros, solamente para que se tranquilice. Sí, la va, sí solo si sí, la vaca está parada, si no, eh, no es conveniente, porque no esa vaca no la va a parar nadie después. Con la hipocalcemia y con la hipocalcemia se pueden presentar eh, trastornos como eh, prolapso de vagina, eh, prolapso de... De, de útero estos todos estos todos son prolapsos de vagina otro día hablamos de, de este tema y esta es una vaca en coma sea por hipocalcemia o por por man, hipomagnesemia cualquiera de los dos es una foto de internet seguramente ustedes lo han visto eh, así es una vaca en coma cuando ya está eh, entrando a lo que conocemos como cruz de la cruz de la muerte una característica de la de la Magnesemia, eh, como les decía, esa, es esa eh, diferenciación con la intoxicación con plomo, pero también tengan en cuenta que las vacas no solamente se caen de deficiencia de, de calcio y de magnesio, sino pueden ser también de origen traumático o por fracturas. Esta vaca es una vaca pesada que, que empezó a montar otras vacas eh, en, el, en el preparto eh, y se fracturó la tibia. Se, se, se fracturó la tibia. Eh, y pues obviamente aquí no había mucho que hacer. La, la diagnosticamos desde el punto de vista eh, clínico, eh, por más, para que este tipo de, de aspectos lo tengan en cuenta al momento de, de trabajar las, las vacas. Hipomagnesemia se puede dar en ovejas, en yegua, en cerda, en perra y, y, y gata. Bueno, voy a, a hablarles ya, ya hemos visto varios de la sintomatología clínica de la, de la, de la hipocalcemia, que es parecido en algún momento o a sea, la hipomagnesemia, pero para que la identifiquen, así como les dije, de la hipomagnesemia, que es con músculos de la cara tetanizados, en la hipomagnesemia es totalmente lo contrario, o sea la vaca está tranquila, está somnolienta, miren aquí estos ojos eh, hundidos esto es una hipocalcemia clásica seguramente esta vaca si lleva poco tiempo de caída aplicación de, de, de calcio MK y se nos va a incorporar muy rápido para que lo tengan, lo tengan en cuenta, si la vaca lleva ustedes siempre que tengan una vaca caída incorporen en el tratamiento eh, Findol porque va a contribuir a que eh, ustedes le curan el, el, el proceso metabólico aplicando el calcio y el magnesio, pero después se les convierte en un problema traumático de músculos y la vaca difícilmente se va a, se va a incorporar para que lo tengan, lo tengan en cuenta. En estas vacas se pueden generar este tipo de cuadros, no solamente que esté la vaca eh, con hipocalcemia en esta vaca que está recién parida, sino que además puede haber prolapso de útero debilidad de las paredes tanto el calcio como el magnesio tienen eh, trabajo sobre la musculatura lisa y se puede eh, se puede generar este este prolapso prolapso uterino pero además la baja con hipocalcemia está caída y además con prolapso es, eh, es es una situación digamos que que complica más el cuadro para que lo tengan lo tengan en cuenta prolapsos prolapsos y prolapso de útero perdón esto es en magdalena medio, que se da con, con bastante frecuencia en algunas vacas recién paridas. Un mensaje ya para, para terminar. El epocalcemia no solamente le, le puede dar a vacas de leche especializada o doble propósito, también le puede dar a estas vacas según En este caso en particular en esta finca en los llanos orientales, se caían las vacas y ellos no sabían la razón, pero se morían. Yo vi la sintomatología y lo que hicimos fue aplicar un frasco de de, de calcio y la vaca se incorporó rápidamente, recuerden ustedes es, eh, eh, una vaca de estas también así produzca 6 litros o 7 litros de, de leche eh, puede generar el, los mismos trastornos metabólicos eh, y deficiencias de calcio para caerse y generar, generar la, la, la muerte de los animales diferencias de hipomagnesemia hipocalcemia. hipocalcemia cetosis solamente un, un, un video acá para que para que reconozcan la cetosis, es más con un síntoma nervioso. esto es una deficiencia y portenta de energía, sin, sin entrar en el, en el detalle. Eh, las vacas tienden a tener síntomas nerviosos, aquí la, esta vaca, como van a ver, pierde el equilibrio, la propiocepción el animal se, se va como de lado, es muy común en cetosis, aquí el tratamiento es de otra índole, altos niveles de, de destroza, destrozas al 50%, corticoides, Eh, buenas noches para todos. Eh, al parecer el doctor Ricardo tuvo problemas de conexión. Eh, vamos a intentar invitarlo nuevamente eh, a ver si se logra conectar. Denos un momento, por favor. Gracias. ¿Andrés? Eh, sí, señor, ya lo escuchamos nuevamente. Qué pena, qué pena que, que hubo un problema con el, con, aquí con el, con el internet. Pero bueno, ya, ya estamos llegando al final. Eh, sin embargo, aquí estoy presto en el celular por si tienen alguna inquietud. Me disculpo porque faltaban dos positivas, pero creo que, que ya habíamos, habíamos hablado de lo, de lo más importante. Entonces aquí estoy por si tienen alguna, alguna inquietud. Eh, sí, sí señora, hay varias preguntas, hay varias personas que nos están preguntando y una de ellas es, dices esto, en el tratamiento de mastitis, ¿cuántas dosis de fluxin le aplico a la vaca? Eh, lo, lo pueden hacer por lo menos tres o cuatro veces, depende del tratamiento que estén haciendo, generalmente, generalmente eh, con antibióticos vía parenteral, intramuscular, lo hacemos. Eh, lo hacemos tres o, o cuatro días, es, eh, esos días seguidos se puede aplicar el, el FINDOL y, y contribuir al, al tratamiento. Va a, ayudar, va a ayudar bastante, ¿no? Durante eh, tres días o cuatro. Eh, entiendo, okay. listo. También preguntan, se puede poner... Sí, sí, también preguntan, ¿se puede poner el calcio a la vaca antes del parto? Eh, no, o sea, no es recomendable porque lo que hablábamos, si, si yo le doy una fuente de calcio como a la vaca, como es aplicar un frasco de calcio, eh, va a haber bastante calcio en circulación y eso va a impedir que se, eh, que se aumente, que se... Que se empiece a, a trabajar el sistema para la hormona y es ese sistema el, mediante el cual la vaca va a, tomar, va a tomar el calcio de los huesos y va a producir los niveles adecuados que requiere ese animal al momento del parto. Es decir, en pocas palabras, si yo le pongo calcio a las vacas antes del parto, eh, es probable que ese animal al momento del parto se caiga o antes. Es mejor no hacerlo. Listo, doctor. Otra pregunta dice: ¿En anaplasma puedo poner la oxi y flunixin también? Sí, en ese caso, claro, se, se, en ese caso se potencializa bastante la oxitetraciclina y, y, y en ese caso de anaplasmosis, que la oxitetraciclina es un, eh, es un tratamiento de elección, va a controlar la, la, la acción del anaplasma, va a, va a generar ese, ese control del anaplasma ¿no? Que, es, eh, que nos está generando en el animal y, y esa combinación ayuda mucho a esa terapia de la anaplasmosis que, que es tan frecuente en Trópico Bajo. Perfecto, bueno, vamos con dos preguntas más y terminamos el live. Uno dice, ¿la retención de placenta se da por falta de calcio y fósforo? Eh... Sí, es, es, es parte de lo que conocemos como, como salud de, de útero, más eh, el calcio, como les digo, eh, como les decía, que trabaja en musculatura lisa. Eh, para, para expulsar la placenta en la vaca se requiere eh, el, que las contracciones del útero, de la musculatura uterina, eh, estén activas y el calcio es fundamental ahí. Las contracciones uterinas... Eh, favorecen la isquemia, o sea, que no llegue sangre a la, a la carúncula, que es la unión entre, la, en, entre la, la placenta y el útero, pues para ponerlo en esos términos sin no entrar en, en detalles técnicos, y esa isquemia hace que se empiece a necrosar esa unión y facilite la salida, la salida de la placenta. En pocas palabras, una deficiencia de calcio puede llevar a una retención de placenta. Listo. Y la última pregunta es, doctor, ¿en caso de hipocalcemia se debe aplicar Findol? Siempre, siempre eh, a tratar con calcio y aplicar Findol eh, al mismo momento viendo venosa. Listo, doctor Ricardo, muchas gracias por estar en nuestro live de TVGAN, a todas las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias, recuerden compartir esto con todos sus amigos ganaderos y los esperamos el próximo miércoles eh, con, otro, con otro live. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego.